Hola, vamos con dos chistes cortos, a ver si se sabe alguno de estos, a ver si adivina cómo se dice señorita en chino, no tausa, y señora, tausa. <risa>